Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Retro. Estoy con José Díaz, ¿m? en un marco muy especial, un congreso de agrupaciones nacionalistas. Y José es un experto en economía, y yo le voy a pedir un favor muy grande. Decimos, José, ¿cuáles son los, digamos, tres principales problemas de la economía argentina? Bueno, en principio, son resumiendo demasiado, las cadenas de valor de los productos es decir, un fabricante realiza un producto por ejemplo un peine que en y todo vale 4 pesos y uno llega a comprarlo a la góndola a 38, 40 pesos ¿Pero nadie lo controla eso? No, en realidad hay libertad de oferta y demanda y los distribuidores tienen inflan demasiado los costos y terminan siendo ellos los generadores de precios lo mismo pasa con los supermercados y lo mismo pasa con la concentración de algunos productos esenciales con muy pocas manos. Ahora, eso estamos porque estamos en un gobierno de derechas, como llama la gente. Pero en la época de Cristina, ¿era parecido o distinto? No, era igual. Si se le puede, si se le puede achacar algo grave al dinerismo, es, es eso diversificó la economía pudiendo hacerlo. Bueno, ese es un tema. La falta de control, digamos, del libre cambio, que hace que los peces grandes se a los chicos. Exactamente. Bueno, segundo problema, el salario real. ¿El salario real? Si no hay un salario real alto, la gente no puede consumir, y si no hay consumo, las pequeñas y medianas empresas no pueden fabricar, porque generalmente ellas se dedican al consumo interno en su gran mayoría. ¿Cuál sería una solución para este tema? El tema de las pymes, por ejemplo, poner el acento en esas pequeñas y medianas empresas. ¿O qué haría, por ejemplo, si fuera viento de economía? Bueno, lo que hablábamos ayer, un poco, y sería la tercera solución, el crédito barato, el crédito abundante y barato. Puede ser público, se puede llegar a algún acuerdo porque no podemos, desgraciadamente uno puede hacer cosas de manera ideal, pero después cuando llega a la práctica hay muchos intereses y tal vez también tengan que estar bancos privados, pero lo ideal sería que sean bancos públicos para créditos abundantes y baratos. Ahora un tema muy, pero muy acuciante, amigos. Antes estábamos en un gobierno más o menos pro-izquierdista como el de Cristina y ahora estamos en un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Bueno, fantástico. ¿Por qué entonces, si somos de derecha ahora, no vienen inversores al país? Y no van a venir inversores porque nadie va a venir a, a realizar un, una inversión productiva teniendo tasas de interés del 30% para y financiero. Y así llegamos al tercer problema entonces. Tres problemas concretos. ¿Tres problemas concreto. bueno, Podemos ubicarlo. Claro, Salario real, cadena de valor y crédito. Perfecto. Entonces yo, si estoy comprando un peine a 34 marcos, cuando en realidad al comerciante le sale cuatro pesitos, me están afanando, amigos, me están rompiendo el bolsillo. Sí. Bueno, José Benito Vamos a dar un pulgar arriba para el canal. Gracias por la intervención, que es muy esclarecedora. ¿eh? Acuérdense, muchachos, lo de izquierda, derecha, es un verso absoluto, absoluto. Hasta pronto.